bueno, muy bien, aquí estamos interesados en saber en qué modo debemos de vivir y más y más y más. Y más. así más. que estamos para que Miriam nos deshazne un poquito Bueno, informe un librito. con cositas un libro es que muy da. lindo que se llama Tu Manto Protector que está es una guía para una meditación hablada uh -huh. de un curso de milagros de este señor español José Luis Molina Millán que estuvo hace poco por acá, por estos lares dando un curso de bueno, lo que tiene de es novedoso esto, que yo nunca lo había hecho, es que eh, es una guía para con las frases del curso uh -huh. hacer en repetición el mala 108 veces. ¿Mm? O sea, el mala es un rosario hindú. que no, mi... Y acá está en la, en la tapa, el mala, que se lo regaló Rosa María, que fue la persona que. Eh, tradujo al español el curso de milagros y fue su maestra ahora no está más en este plano, Rosa María y él quedó con ese mala que le regaló Rosa María y quedó como dirigiendo la Gracias. fundación de Rosa María, ese es el mala y este es el trabajo de también Jorge Lina Jorge Lina Correcto. bueno eh, lo que tiene de interesante esto entonces es que es un limpito muy chiquitito ¿sí? se ve que es uno de los primeros que él comenzó, después tiene otro que es la psicoterapia que es un poquito más, más contundente pero lo que tiene de Novedoso que dice que el curso apoya y reconoce nuestra capacidad para aprender y nos recuerda el montón de disparates que hemos llegado a aprender Ajá. o sea, todo como nos comportamos, uh -huh. todo lo que queremos ser por todo lo que reaccionamos, por todo lo que nos emocionamos, por todo lo que a veces planificamos de nuestra vida, tiene que ver con lo que hemos aprendido, uh -huh. con nuestra experiencia acá, más ya sabemos que hay un caudal de, eh, del inconsciente colectivo, hay un caudal del inconsciente de nuestros ancestros, o sea, somos un cúmulo de cosas que hemos aprendido y dice que el curso apoya, uh -huh. que nosotros tenemos esa capacidad, uh -huh. tenemos la capacidad de aprender, dice el curso pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad y que tus pensamientos no te pertenecen. E incluso que no eres quien eres. Recontra difícil lo que hemos aprendido. Todo al revés, pero tenemos capacidad. Vamos los pibes que tenemos. Claro. <risas> Bueno, esto si lo quieren leer es capítulo 31, versículo 1, apartado 46 O sea, nos dice Aprendimos a olvidarnos de quienes somos A desconocer nuestra voluntad Sustituyéndola por otro Por otra La, la mecanicidad Y a no reconocer nuestros propios pensamientos Y sobre todo nuestras propias creaciones Yo no fui las Creaciones son las cosas amorosas en realidad nuestras fabricaciones porque cuando estamos con el ego el curso habla de fabricar las imágenes que fabricamos para hacer una distinción porque tenemos el poder de crear porque somos co-creadores con él y cuando actuamos desde el amor que somos hacemos creaciones este, esta charla es una creación no estamos este, acá fabricando nada estamos extendiendo el amor que es para lo que sin igualdad y si nos cuidamos. Por sí, esto, no, no, no tenemos que a Bueno, no sé, si quieren hacer una, este, por ejemplo, eh, las frases que dicen, o sea, el, ¿cómo aprendimos? Repitiendo, repitiendo. Todos los hombres son malos, todos los hombres son malos, todos los hombres son malos, bueno, el dinero eh, no hay suficiente para todos, no es suficiente para todos, no es suficiente para todos. O sea, a modo de repetición, desde que éramos pequeñitos, se nos grabó un café. Y el curso, con sus afirmaciones, con cada lección diaria, si lo decimos y si con el rosario y 108 veces, estamos repitiendo ideas que eh, no te digo que me creas, probá, porque creo que en la 20, en la 30 ya empezás a bostezar, o sea, que algo pasa a nivel cerebral cuando vos empezás a recordar quién sos de verdad. La frase, por ejemplo, que él pone en, en una dice, él trascendió muchos temas de salud con las frases, cuando sentía el miedo a la muerte, porque estuvo varias veces por morirse con, con ataques de asma muy fuertes, entonces cuando le venía el pánico el temor a, a morir, que es uno de los más fuertes que tenemos junto con el temor a Dios, eh, se ponía a hacer esto, con el mala. ¿no? la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad la voluntad de Dios es que yo sea feliz ahora la voluntad de Dios es que yo viva confiado Imagínate rápido la voluntad de Dios es que yo viva confiado la voluntad de Dios es que yo comparta su vida la voluntad de Dios es que yo esté con él la voluntad de Dios es que yo sea como él de este tipo esto es con la voluntad después por ejemplo tiene en otra parte porque no tiene por qué ser la misma son todas frases que le van saliendo y que te pueden salir también a vos de todo lo que has aprendido y de todos los conceptos que estás queriendo recordar y que te salen cuando empezás, es como que te das un impulso y empiezan a salir. Eh, la voluntad de Dios es un regalo para mí. O sea, empezás con la voluntad de Dios y todo lo que se te ocurra. Muchas de las lecciones tienen eh, un, unos puntos suspensivos para que vos digas lo que quieras, o sea, en el curso claro. de milagros muchas veces los ejercicios, que a veces ni los hacemos, dice eh, fulanito de tal, te perdono, ¿sí? porque quiero y entonces están los puntitos suspensivos bueno, todo eso es en esta meditación hablada que, meditación guiada, hablada por ejemplo, nadie que contradiga la voluntad de Dios puede ser verdadero que se oiga su voz Conocer la voluntad de Dios es conocer la mía, conocer la voluntad de Dios es estar en el cielo, mi impecabilidad es la voluntad de Dios, regatear no es la voluntad de Dios, el sacrificio no es la voluntad de Dios y ahí podés meterle todo lo que no es la voluntad de Dios. La verdad es la voluntad de Dios, la paz es la voluntad de Dios. El otro día hacíamos una frase, es imposible ver dos mundos, bueno... Podríamos hacerlo verdaderamente, podríamos dedicar una así, una que vos lo digas, yo lo repito y damos espacio para la repetición. Bueno, lo hacemos. Lo digo, vos lo decís, yo lo repito y damos espacio para la repetición, ¿qué te parece? Me parece perfecto, eh, no sé si te gusta que hacemos con la voluntad de Dios porque hay otra que, que está muy buena que es la de renuncio, a mí me encanta la de renuncio. Che, bueno, eh, eso me... arranco con renuncio y después le damos Dale. a la voluntad de Dios que es la parte como linda ¿no? Dale. había otra que él decía que es algo así como convoco a la expiación o convoco a no sé qué no había una que era convocar no, eso es cuando él hace la psicoterapia que te toma de las manos sí. y ahí convoca ah, a sí, sí, tanto, sí, sí. que es donde te pide permiso si puede, claro. puede unir tu eh, tu mente a la suya para entregarle al Espíritu Santo y ahí él pregunta que esta es parte de la psicoterapia que es muy interesante pregunta cosas que le van saliendo a él de pensamientos erróneos que vos podés tener que él siente como que en esa conexión puede ser que vos digas por ejemplo fui una niña que mi mamá me sobreprotegió entonces él te dice verdadero o falso él te dice Ah. fui una niña que mi mamá me bueno, Katie. Okay. y entonces eh, vos tenés que decirle verdadero o falso, verdadero o sea, te van diciendo cosas que en esas mentes unidas y a través de lo que vos estás contando que es tu historia o lo que vos consultás o por lo que vos decís que tenés un problema de trabajo lo mismo que hacemos con las constelaciones con las constelaciones también uno va a constelar porque tiene un problema de X cosa en la vida de adulto y después cuando estás constelando, nada que ver, resulta que era porque te caíste de la bicicleta ¿sí? digo lo de caíste con la bicicleta porque una señora que hizo psicoterapia eh, le dolía la rodilla y se había caído cuando era chiquita de la bicicleta Mi amor, sí, y ahora no. tenía toda la pierna, que consultó con la pierna, una señora muy hecha pelota con la pierna muy hecha pelota y bueno, y, y, y salió ese pensamiento de que cuando una vez que me caí de la bicicleta Too much, too much Che, Nicole puso Joponopono en Instagram, qué loco este, cuando estuve en el programa de Pampita, ¿le podés dar yo ni vos? Eh, a ver qué fue eso, estuve en el programa de Pampita hablando de Ho'oponopono, hicieron una repetición y Nicole Norman puso bueno, yo estaba hablando de Coponopono estaba diciendo gracias lo siento te amo ¿por otro lado o en el mismo programa no, estaba no, ella? no, ah, yo estaba en otro lado lo siento es mi programa tuti tuti, la otra también sí, que sí, lo hace el no, sí, bueno pero la Gracilita vení que vamos a hacer un ejercicio vamos a llamar a Gracielita también a así está lo hacemos. muy bueno que Gracilita se... salga a la luz en los medios Dios mío. bueno los nocheros no. hicieron la canción Gracias lo siento te amo Impresionante, sí, impresionante, Graciela Graciela va a ser de público entonces eh, y vos lo decís, ah estaba buscando eso como lo dice el tipo, pero el tipo este, ¿cómo se llama? Es José, doloroso, Luis? José Luis, José Luis, José ¿qué? Millán. <coughs> este, me encanta esto como lo dijo, lo, lo copié, a ver, porque, a ver, a ver, si me dan unos minutos, el Espíritu Santo. No dice... A ver, lo mismo, no. no. Espíritu Santo, no. A ver. Habré cometido un error, no. Entrego. Entrego a la expiación mi decisión equivocada de que... Eh, sentate en ese sillón, tranquila. Vas a ser de público también, porque ella va a decir una frase, yo la voy a repetir. Y como vos la vas a repetir sin, sin que se escuche por ahí o no tanto, hay que decir que eso es lo que le lleva a la gente a repetirlo. ¿De acuerdo? Y de paso vas a estar ejercitando esto. siento sí, entrego, entrego la expiación mi decisión equivocada, de que lo que sea. Le entrego y ahora puedo tomar otra decisión, la correcta, elijo el nuevo, decido hacerlo. Me permito que el Espíritu Santo tome una decisión a favor del Creador. Que ocupe el lugar de las decisiones equivocadas que aquí abandono y que vuelva a la norma claro, eh, no es necesario que tengas la frase exacta de todo lo que sí es eh, importante es la intención de entregar a cada momento todo lo que es una decisión equivocada porque si no estás en paz es una decisión equivocada y entregar a la expiación desde la causa es la entrega estas son muchas frases no entiendo lo que veo, sí. no entiendo nada de lo que veo no estoy disgustada por lo que creo eh, préstame tus ojos para ver sana mi mente Padre sana el Espíritu Santo, sana el momento sí. pero eso es todo el tiempo, no es un ratito ¿sí? es todo el tiempo pero parece que te tenés que observar que, sí. que ese es el tema ¿no? sí. estar observando, qué estás pensando y no estar pensando que está haciendo el otro, porque ahí ya te perdés no entregás Sí. Y no desde entrego lo que me está diciendo, ¿ven? ¿eh? Siempre entrego es en lo que yo puedo entregar. Únicamente puedo entregar lo que a mí me pasa, lo que yo siento y lo que.. Sí, porque esto que, que está diciendo ahora Miriam es aquello que muchas veces contamos de algunas alumnas que en paz descansen. Este, Decían, entrego lo que me estás diciendo, ay, se lo entrego al Espíritu Santo ¿no? claro, hay una tentación muy grande cuando decimos que el otro convoca lo, lo mismo que estoy convocando yo uh -huh. que compartimos memorias de dolor claro. una cosa es ser consciente que estamos compartiendo con el otro, pero no se lo digas claro. no es necesario porque el trabajo es de uno con uno todo claro. empieza en mí y termina en mí okay. y esto es lo que más nos devora en el camino Ahora ya no tanto porque estamos, todo el mundo lo dice, pero bueno, eh, pasamos mucho tiempo creyendo este que es el otro, ¿no? Y debe estar viendo en mí lo que es ella, y, y ahí ya sonaste, perdiste la paz. Y te perdiste la gran oportunidad. Eh, gráficamente te lo quiero hacer. Nosotros somos amor, tenemos un corazón grande, con, con, in, en bebida con la vida del corazón. Tenemos un corazón grande que es nuestro ser, es por el cual fuimos creados pero también están las sombras, el inconsciente colectivo, el inconsciente, está todo nuestro subconsciente. Ahora, cada vez que nosotros vemos a Silvia Frey que nos encanta lo que dijo y que divina la clase, estamos reflejando en ella el ser que somos, nos estamos recordando, nos estamos acercando a dónde, a la paz. No hay nadie afuera, entonces cada vez que yo hago una eureka, cada vez que qué bien, que me siento, qué lindo lo que dijo abandona también nuestra historia, eso bello que vimos lo que fue, también un amanecer, lo que fuere porque eso es lo que va agrandando la posibilidad de que el corazón resurja y que no resurja la sombra no puede haber más que esos dos procesos o estamos proyectando miedo o estamos extendiendo amor y extender amor es reflejar en los otros cosas copadas es un proceso maravilloso que pocas veces lo hablamos y pocas veces lo entendemos tal como lo dice el curso hay solamente dos cosas extender el amor o estar en el miedo y estar pidiendo ayuda mm. muchas veces lo dice el curso muchas veces bueno, empiezo ¿sí? arrancamos con el anuncio vos seguís la cuenta porque yo no cuento ¿tá? a ver Renuncio al sacrificio, renuncio al sacrificio, renuncio al sacrificio. Renuncio al dolor, renuncio al dolor. Renuncio a la sensación de pérdida, renuncio a la sensación de pérdida, no, no dijo renuncio al dolor, no bueno vamos de nuevo, eh, tiene que ser medio rápido para que el ego no se meta, ningún pensamiento de nada, Que darle y darle como le damos a lo que mal aprendimos. Renuncio al sacrificio. sacrificio. Renuncio al dolor. Renuncio al dolor. Renuncio a la sensación de pérdida. Renuncio a la sensación de pérdida. Renuncio a la sensación de pérdida. Renuncio a la tristeza. Renuncio a la tristeza. Renuncio a la duda, Renuncio a la duda. Renuncio a la duda. Renuncio al autongaño. Renuncio al autandaño. Renuncio al Renuncio a la depresión. Renuncio a la depresión. Renuncio a la depresión. Renuncio al miedo. Renuncio al miedo. Renuncio al miedo. Renuncio a la sospecha. Renuncio a la sospecha. Renuncio a la sospecha. Renuncio a las imágenes que venero falsamente. Renuncio a las imágenes que venero falsamente. Renuncio a las imágenes que falsamente. mis percepciones falsas. mis percepciones falsas. Renuncio a mis pesadillas aterradoras. Renuncio mis pesadillas aterradoras. Renuncio a mis pesadillas aterradoras. Renuncio a mis extrañas imaginaciones. Renuncio a mis extrañas imaginaciones. Renuncio a mis extrañas imaginaciones. Renuncio a mis sueños de pánico. Renuncio a mis sueños de pan. Renuncio, Renuncio a mis fantasías pueriles. Renuncio a mis fantasías pueriles. Renuncio, Renuncio, Renuncio a mis ídolos de polvo. Renuncio a mi sida a lo que pueblo. Renuncio a mi siglo pueblo. Renuncio al pecado. Renuncio al pecado. Renuncio al pecado. Renuncio a la culpabilidad. Renuncio a la culpabilidad. Renuncio a la culpabilidad. Renuncio al sufrimiento. Renuncio al sufrimiento. Renuncio a la enfermedad. Renuncio a la enfermedad. Renuncio a la enfermedad. Renuncio a la muerte. Renuncio a la muerte. Renuncio a la muerte. Renuncio a mi deseo de ser especial. Renuncio a merecer a ser especial. Renuncio a deseo de ser especial. Renuncio a ser diferente. Renuncio a ser diferente. Renuncio a ser diferente. Renuncio a ser el mejor. Renuncio a ser el mejor. Renuncio a ser el mejor. Renuncio a estar solo. Renuncio a estar solo. Renuncio a estar solo. Renuncio a ser único. Renuncio a ser único. Renuncio a ser único. Renuncio a ser mi propia guía. Renuncio a ser mi propia guía. Renuncio a ser mi propia guía. Renuncio a ser mi maestro. Renuncio a salir Renuncio ser un hombre. Renuncio a tener razón. Renuncio a tener razón. Renuncio a tener razón. Renuncio a ser corrector del mundo. Renuncio a ser corrector del mundo. Renuncio a ser, corrector del, Renuncio a ser corrector del mundo. Renuncio a ser el contenedor de las esencias. Renuncio a ser el contenedor de las esencias. Renuncio a ser el contenedor de las esencias. Renuncio a ser el liberador del mundo. Renuncio a ser el liberador del mundo. Renuncio a ser el liberador del mundo. Renuncio sostener renuncio. el mundo. Renuncio a sostener el mundo. Renuncio a sostener el mundo. La voluntad de Dios es mi mayor tesoro. La voluntad de Dios es mi mayor tesoro. La voluntad de Dios es mi mayor tesoro. La voluntad de Dios es, de Dios es real para mí. La voluntad de Dios es real para mí. La voluntad de Dios es real para mí. La voluntad de Dios me dio libre del pecado. La voluntad de Dios me creó libre de pecado. La voluntad de Dios me creó libre de pecado. sufrimiento. La voluntad de Dios me creó libre de sufrimiento. La voluntad de Dios me creó libre de sufrimiento. La voluntad de Dios me libera del dolor. La voluntad de Dios me libera del dolor. La voluntad de Dios me libera del dolor. La voluntad de Dios me libera de toda duda. La voluntad de Dios me libera de toda.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 La voluntad de Dios me trae el júbilo. La voluntad de Dios no es de temer. La voluntad de Dios no es de temer. La voluntad de Dios no me impone nada. La voluntad de Dios no me impone nada. La voluntad de Dios no me pide sacrificios. La voluntad de Dios no me pide sacrificios. La voluntad de Dios no me pide sacrificios. La voluntad de Dios no engaña. La voluntad de Dios no engaña. La voluntad de Dios no engaña. La voluntad de Dios se hace siempre. La voluntad de Dios se hace siempre. La voluntad de Dios se hace siempre. La voluntad de Dios no fracasa en nada. La voluntad de Dios no fracasa en nada. La voluntad de Dios no fracasa en nada. La voluntad de Dios es que nadie sufra. La voluntad de Dios es que nadie sufra. La voluntad de Dios es que nadie sufra. La voluntad de Dios es inevitable. La voluntad de Dios es inevitable. La voluntad de Dios es inevitable. La voluntad de Dios me protege. La voluntad de Dios me protege. La voluntad de Dios me protege. La voluntad de Dios restaura mi cordura. La voluntad de Dios restaura mi cordura. La voluntad de Dios es una con la mía. No, claro, sí. La voluntad de Dios restaura mi cordura. La voluntad de Dios es una con la mía. La voluntad de Dios es una con la mía. La voluntad de Dios es una con la mía. La voluntad de Dios es una sola. La voluntad de Dios es una sola. La voluntad de Dios es una sola. La voluntad de Dios es segura. La voluntad de Dios es segura. La voluntad de Dios es segura. La voluntad de Dios es estable. La voluntad de Dios es estable. La voluntad de Dios es estable. La voluntad de Dios es inalterable. La voluntad de Dios es inalterable. La voluntad de Dios es inmutable. La voluntad de Dios es consistente. La voluntad de Dios es consistente. La voluntad de Dios es consistente. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. La voluntad de Dios que sea uno con él. La voluntad de Dios es que sea uno con él. La voluntad de Dios es que sea uno con él. La voluntad de Dios es que yo sea creador. La voluntad de Dios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 La voluntad de Dios es puro pensamiento. La voluntad de Dios no admite conflicto. La voluntad de Dios no admite conflicto. La voluntad de Dios no se puede contradecir. La voluntad de Dios no se puede contradecir. La voluntad de Dios no se puede contradecir. La voluntad de Dios me une a mi hermano. La voluntad de Dios me une a mi hermano. La voluntad de Dios me une a mi hermano. La voluntad de Dios me lleva del desconsuelo al júbilo. La voluntad de Dios me lleva del desconsuelo al júbilo. La voluntad de Dios me lleva el consuelo al júbilo. La voluntad de Dios me da derecho a todo el universo. La voluntad de Dios me da derecho a universo. La derecho todo La voluntad de Dios me da paz. La voluntad de Dios me da paz. La voluntad de Dios me da paz. La voluntad de Dios me absuelve de las consecuencias de los errores. La voluntad de Dios me absuelve de las consecuencias de los errores. La voluntad de Dios me absuelve de las consecuencias de los errores. La voluntad de Dios me da la vida eterna, gozosa. La voluntad de Dios me da la vida eterna, el cielo. La voluntad de Dios se hace en la tierra así como en el cielo. La voluntad de Dios se hace en la tierra, así como en el cielo. La voluntad de Dios dispone que mi mente sea restituida al Espíritu. La voluntad de Dios dispone que mi mente sea restituida al Espíritu. La voluntad de Dios dispone que mientras sea restituido al Espíritu. La voluntad de Dios dispone que la eterna inocencia se encuentra en mí. La voluntad de Dios dispone que la eterna inocencia se encuentra en mí. La voluntad de Dios dispone que la eterna inocencia se encuentra en mí. La voluntad de Dios dispone que sepa que lo que uno gana se concede a todos. La voluntad de Dios dispone que sepa que lo que uno gana se concede a todos. Concede a todos. La voluntad de Dios dispone que lo que uno gana se concede a todos. La voluntad dispone que la tierra desaparezca. Trans... La voluntad de Dios dispone que la tierra desaparezca transformada y perdonada. La voluntad de Dios dispone que la tierra desaparezca transformada y perdonada. La voluntad de Dios dispone que la tierra desaparezca transformada y perdonada. La voluntad de Dios se me muestra claramente cuando la necesito. La voluntad de Dios se me muestra claramente cuando la necesito. La voluntad de Dios se me muestra claramente cuando la necesito. La voluntad de Dios es su regalo para mí. La voluntad de Dios es su regalo para mí. La voluntad de Dios es un regalo para mí. La voluntad de Dios es mi patrimonio. La voluntad de Dios es mi patrimonio. La voluntad de Dios es mi patrimonio. La voluntad de Dios no es algo que se imponga.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 La voluntad de Dios no puede morir. La voluntad de Dios no puede morir. La voluntad de Dios se me concede. La voluntad de Dios se me concede. La voluntad de Dios se le concede. La voluntad de Dios se cumple en el presente. La voluntad de Dios se cumple en el presente. La voluntad de Dios se cumple en el presente. La voluntad de Dios se hace. La voluntad de Dios se hace. La voluntad de Dios se hace. La voluntad de Dios es inmutable. La voluntad de Dios es inmutable. La voluntad de Dios es inmutable. La voluntad de Dios no se opone a nada. La voluntad de Dios no se opone a nada. La voluntad de Dios no se opone a nada. La voluntad de Dios tiene el poder de curar. La voluntad de Dios tiene el poder de curar. La voluntad de Dios tiene el poder de curar. Nada prevalece la voluntad de Dios. Nada prevalece la voluntad de Dios. Nada prevalece la voluntad de Dios. Nada puede sustituir la voluntad de Dios. Nada puede sustituir la voluntad de Dios. Nada puede sustituir Nada puede frenar a la voluntad de Dios. Nada puede frenar a la voluntad de Dios. Nada puede frenar a la voluntad de Dios. Nada puede alzarse contra la voluntad de Dios. Nada puede alzarse contra la voluntad de Dios. Nada puede alzarse contra la voluntad de Dios. Que mi mente no niegue la voluntad de Dios. Que mi mente no niegue la voluntad de Dios. Que mi mente recuerde la voluntad de Dios.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 Conocer la voluntad de Dios es estar pleno. Conocer la voluntad de Dios es estar pleno. Conocer la voluntad de Dios es estar en el cielo. Conocer la voluntad de Dios es estar en sí. Conocer la voluntad de Dios es estar en el cielo. Mi voluntad es una con la voluntad de Dios. Mi voluntad es una con la voluntad de Dios. Mi voluntad es una con la voluntad de Dios. Mi impecabilidad es la voluntad de Dios. Mi Impecabilidad es la voluntad de Dios. Impecabilidad es la voluntad de Dios.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 La voluntad de dios el tiempo no anula la voluntad de El tiempo la verdad es la voluntad de dios la verdad es la voluntad de dios la verdad es la voluntad de dios la paz es la voluntad de dios la paz es la voluntad de dios la paz es la voluntad de dios ofrezco refugio a la voluntad de dios ofrezco refugio a la voluntad de dios ofrezco refugio a la voluntad de dios el sufrimiento no es la voluntad de Dios. El sufrimiento no es la voluntad de Dios. El sufrimiento no es la voluntad de La soledad no es la voluntad de Dios. La soledad no es la voluntad de Dios. La soledad no es la voluntad de Dios. La creación es la voluntad de Dios. La creación es la voluntad de Dios. La creación es la voluntad de Dios. La justicia del cielo es la voluntad de Dios. La justicia del cielo es la voluntad de Dios. La justicia del cielo es la voluntad de Dios.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 la hay dios, es la mi paz. Solo la voluntad de Dios es posible ya. Solo la voluntad de Dios es posible. Solo la voluntad de Dios es posible ya. El pecado no puede resistir la voluntad de Dios. El pecado no puede resistir la voluntad de Dios. El pecado no puede resistir la voluntad de Dios. Solo me afecta lo que la voluntad de Dios dispone. Solo me afecta lo que la voluntad de Dios dispone. Solo me afecta lo que la voluntad de Dios dispone. Solo en la voluntad de Dios puedo confiar. Sobre la voluntad de Dios puedo confiar. Sobre la voluntad de Dios puedo confiar. La esperanza y la santidad son voluntad de Dios. La esperanza y la santidad son voluntad de Dios. La esperanza y la santidad son voluntad de Dios. Oponerse a la voluntad de Dios es un desvarío. Oponerse a la voluntad de Dios es un desvarío. Oponerse a la voluntad de Dios es un desvarío. Oponerse a la voluntad de Dios es imposible. Oponerse a la voluntad de Dios es imposible. Oponerse a la voluntad de Dios es imposible. El que mi voluntad sea estar completo es la voluntad de Dios. Que mi voluntad sea estar completo es la voluntad de Dios. Y que mi voluntad sea estar completo es la voluntad de Dios. Mis votos secretos son impotentes. Mi ante la voluntad de Dios. Mis votos secretos son impotentes ante la voluntad. De Dios. Mis votos secretos son impotentes ante la voluntad de Dios. la voluntad de Dios. Mi especialismo se opone a la voluntad de Dios. Mis ídolos van en contra de la voluntad de Dios. Mis idolos van en contra de la voluntad de Dios. Mis idolos van en contra de la voluntad de Dios. Nada puede suplantar a la voluntad de Dios. Nada puede suplantar a la voluntad de Dios. Nada puede suplantar a la voluntad de Dios. Libero la voluntad de Dios en mi mente. Libero la voluntad de Dios en mi mente. Libero la voluntad de Dios en mi mente. Hacer la voluntad de Dios es el único gozo. Hacer la voluntad de Dios es el único vos Hacer la voluntad de Dios es el único vos Hacer la voluntad de Dios es la única paz. Hacer la voluntad de Dios es la única paz. Hacer la voluntad de Dios es la única paz. Sí, ya está hace mil años. Ah, pensé que vos me ibas a avisar. No, hasta mil años antes. Solo que yo pensé que lo que vos hacías era ya. Había, había una cuenta. No, no, por eso ah, te que ah, contar, porque yo no. tomé no de un lado, tomé no de otro. Ah, no, yo no puedo acuerdo que yo a cada frase. Entonces bueno, la hicimos tres veces. Está bueno porque fue una resonancia de esperar al otro, fue, fue lindo y fue diferente. Yo la hago, toco, toco, toco, toco, toco, todo una tras de otra leyéndola. Sí, cuando la hacemos en grupo. También es toco toco toco, porque la digo yo, y la digo yo en ella, y la digo yo en vos, y la digo yo en mí, la digo yo en ella, o sea que también la voy diciendo, por eso yo hacía una mía, una de ella, una tuya. Ah, una vos misma. hacías. Claro, claro, cada una, ¿entendés? Entonces por eso fue. La, eh, lo pasé varias veces. Bueno, y para cerrar, Johnny, ¿te parece? Uh -huh. Les leo la contratapa, que siempre en los libros es muy maravillosa, dice, el amor de Dios es mi sustento. Durante unos minutos, dos veces al día, al despertarnos por la mañana y antes de dormir, deja que la idea se adentre muy hondo en tu conciencia. El amor de Dios es mi sustento. Repítela, reflexiona sobre ella, deja que pensamientos afines vengan a ayudarte, a reconocer su verdad y permite que la paz se extienda sobre ti como un manto de protección y seguridad. El amor de Dios es mi sustento. Qué mayor gozo que sentirnos arropados y protegidos por el manto protector de la voluntad de Dios. La sola invocación de su voluntad nos aporta la confianza de que ya estamos en ella, de que nunca estamos excluidos y de su apoyo para regresar al lugar del Padre. La voluntad de Dios nos envuelve en su manto protector con su amor incondicional mientras nos susurra al oído entra a formar parte de la gloria que tengo reservada para ti quería aclarar este, porque hoy especialmente parece eh, evangelista cristiano religioso quería aclarar que eh, Dios puede no tener ningún significado o por lo menos no el que vos crees que nosotros estamos dando o por lo menos no el que nosotros creemos que le damos este, quiero que te conectes, nuestra pretensión es que te conectes con lo mejor de vos, lo más alto en vos cuando decimos cielo, no estamos hablando del cielo, así como no estamos hablando del cielo ni de las nubes, tampoco estamos hablando del cielo donde está San Pedro, esperándonos con las llaves, no, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de algo superior al uno que sabemos que existe, porque yo ya conecté con una parte muy santa mía alguna vez y seguramente vos también. Y yo ya conecté con una parte diabólica de mí y seguramente vos también. El que se conoce, yo en mi caso particular tengo 62 años. Soy una mujer muy grande ya. Y ya me conozco, porque hace muchos años que estuve observándome. Yo viví por ahí 30 años sin saber quién era y sin saber muy bien a dónde iba. Y a partir de los 30 años empecé a querer encontrar una dirección y un sentido y empecé a buscar. Entonces desde entonces que estoy tratando de estudiar un solo tema, una sola materia quien estudia geografía durante 30 años interrumpidamente todos los días, bueno vale algo tuve que haber aprendido y lo que aprendí de mí es que yo soy capaz de ponerte el pie para que te caigas y de extender la mano para levantarte yo tengo esas dos adentro y las conozco perfectamente y entre ellas, entre Dios y el diablo en mí hay un montón de otros colores, de otros matices entonces, cuando hablamos de Dios, yo no sé qué entendés vos, ni sé qué querés entender vos. Yo hablo de lo más alto en mí, ese pensamiento santo que quiere lo mejor para vos, lo mejor para él, lo mejor para ella, lo mejor para todos. Y cuando hablo de lo más bajo, es aquello que eh, Jesús, si existió, simbolizaba con el lavado de los pies, limpiar lo más bajo. No estamos hablando ni de Jesús, ni de lavado de pies, ni de Dios, ni de religión, ni de la voluntad. La voluntad de Dios... En mí, la voluntad de lo más santo en mí es que haya paz. La voluntad de lo mejor en mí no es meter el gato en el gallinero. La voluntad es que el gallinero, la gallina, el gato tengo todo tranquilo. Hoy, hoy, hoy, no. Hoy meter el gato sí, en el gato. Sí. Bueno, ahí está. Entonces ella, para reprimir esa, eh, esa, eh, eh, es, ese, esa, eso natural porque está dentro de la naturaleza y nos fortalece que dentro de uno haya uno que tenga ganas de mandarse un cagadón así eso fortalece a aquel que nos va a impedir que lo hagamos que no sea el vecino de al lado que de vez en cuando toca el timbre y quiere meter su gato en mi gallinero no, no quiero que sea el vecino de al lado quiero ver a mi propio yo queriendo meter el gato y a nosotros yo es fortalecido diciendo para, para, para, para, para, para, para, para". ¿a dónde vas?, ¿a dónde vas?, ¿a dónde te crees que vas?, no, un ratito, un ratito, ¡claro!, no. quería meter para ver qué pasaba, para ver un poquito de quilombo, no te voy a permitir que haya quilombo, ¿quién?, la voluntad de Dios en mí, no de Dios allá afuera, no de Dios en la esquina, no de Dios en la parroquia, no de Dios en la iglesia, no de Dios en, en los sitios que chupo, Dios en mí, esa voluntad, te digo abstenete por si diste hoy en este webinario y dijiste, ¿qué les pasa a estas dos que están rezando? Ah, eh, no, estábamos no, no, practicando no, una form otra, cosa. <risa> no, otra forma y era una técnica de entrenamiento mental, ahí está. sí, poder dar sí, ideas. Con lo que se te ocurra, le podés sacar la palabra a Dios y puedes decir la voluntad mía, ah, o la voluntad de mi amor, o la voluntad sí, de la luz. La voluntad del amor, la voluntad de la luz. luz sí. La voluntad de Petete. Te, te. Sí, porque ¿eh? no somos un cuerpo, no somos esto que está acá. Esto sí. es una, una parte grande del sueño y, uh -huh. y tenemos que ir despertándonos. Y estas frases, así dichas, parece que despiertan en nosotros algo que está dormido. Así que las palabras son símbolos de silbo, no no significan absolutamente nada, se pueden cambiar, lo que sí es la intención de despertar en nosotros el amor que somos, no somos esto, bueno, a ver que se despierte, renunciamos a todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Chau chau.